Buenas noches, vamos a comenzar con un poquito de silencio y dejar todo atrás lo que ya pasó y disfrutar el momento. Entonces, el tema es sobre cómo ir más allá de las limitaciones nuestras y es eh, las limitaciones nuestras se, se muestran, se hacen evidentes en nuestras respuestas a las cosas, a las situaciones, a las circunstancias, ¿verdad? Entonces, ¿qué son esas limitaciones? Bueno, son de diferentes tipos, por ejemplo, eh, respuestas de ira o de resentimiento, o de miedo, o de inseguridad, o de venganza, por ejemplo, deseos de venganza, eh, que incluso a veces ni, pues no es una venganza así horrible, ¿verdad?, que uno se puede imaginar, pero pero una mirada, ¿verdad?, así como a alguien, como venganza, o cosas así como, no estoy oyendo lo que estás diciendo, ¿verdad?, sin decirlo, <risa> actitudes así, ¿verdad?, como de deseo de vengarse por algo, en forma muy sutil, entonces, eh, ese tipo de sentimientos, pues, lo que hacen con nosotros es, si yo tengo ese tipo de sentimientos, alguno de esos, o, o más de uno, lo que pasa es que en ese momento yo no puedo tener sentimientos de felicidad o de paz o de tranquilidad o de satisfacción, ¿no? Lo que tengo es lo otro, ¿verdad? Entonces, es, me estoy privando yo misma de, de, de otro tipo de sentimientos que me dan felicidad. Y entonces... Eh, es como si me paralizaran, ¿verdad? Si yo estoy enojada por algo, o con una situación, estoy como paralizada, no puedo hacer otra cosa que estar enojada, ¿verdad? Eh, con, como rumiando cosas de enojo, ¿verdad? Aunque no las diga, pero entonces mi mente está ocupada en eso, en estar enojada. Y, ¿qué cosas hacen que que yo responda así, bueno son muchas ¿verdad? pero digamos los altibajos de la vida ¿verdad? cambió algo entonces ya yo estoy o con miedo o brava o lo que sea, eh, también las relaciones con los demás, el pasado, ¿se imaginan? el pasado y ya ¿verdad? ya pasó, no existe. Y a lo mejor está por allá atrás hace muchos años y, y yo vuelvo a revivir y me vuelvo a sentir mal y me siento insegura y, y resentida inútilmente. O también el futuro que no conozco, ¿verdad? Ese ese desconocido entonces me da miedo. ¿Y de qué? ¿No? Ni sé, ¿verdad? ¿De qué de qué tengo miedo? Entonces, eh, estas cosas son sentimientos que, que, me, que me drenan la energía, ¿verdad? Todos esos sentimientos de enojo y cosas así. Entonces yo, pues, ¿qué puedo hacer? ¿Verdad? Lo que, lo que yo podría hacer es como ser un poco más creativa, ¿verdad? En mis pensamientos, poder crear pensamientos, eh, pues, pensamientos positivos, ¿verdad? Acerca de mí, acerca de los demás, de las situaciones. Porque los pensamientos positivos, pues, lógicamente, me permiten ser más creativa, ¿verdad? Eh, Digamos que me permiten, por ejemplo, crear pensamientos conscientes que sean de beneficio para mí, para los demás, que sean pensamientos, digamos, ideas productivas o más productivas de lo normal, digamos, porque lo estoy haciendo conscientemente, ¿verdad? No dejándome llevar, ¿verdad?, con una mente llena de cosas inútiles, sino que estoy creando. O me permite ser más, estar más satisfecha conmigo, eh, o ser más una persona que puede crear conscientemente ese tipo de pensamientos, pero también ser más soñadora, por ejemplo. Soñar, no así de sueños de verdad, de, sí, so, <ríe> como castillos en el aire, no, no. Sino soñar, por ejemplo, con tener eh, relaciones más armoniosas con los demás. Eh, soñar con, ¿verdad? Con, con algo diferente, ¿no? no cosas que no se realicen. No, no estar ahí como viendo Balciprés, soñando cosas que no que no van a hacer Y también como poder visualizar más, visualizar en el sentido de, de imaginarme yo, imaginarme yo, cómo sería yo si fuera así, así, así, ¿verdad? Poderme ver así, porque si, si yo visualizo algo nuevo, lo puedo crear, si no, no. Es decir, si yo no me imagino yo misma como una persona, ¿verdad?, que crea otro tipo de ideas, que, ¿verdad? que es más productiva, etcétera, etcétera. Si yo no me veo así en, en mi imaginación, no lo puedo crear tampoco. ¿Verdad? Es como, es como los artistas. Primero ven la obra, después la plasman en, en algo, en, el, en algún tipo de material. Entonces... Eh, ¿cómo hago para ser así, verdad? pues lo que siempre se aconseja es la meditación porque la meditación, el sinónimo es pensamiento positivo ¿verdad? yo al entrar en el silencio y, y como desconectarme del entorno entro en una conexión conmigo ¿verdad?, que es muy importante porque estamos como olvidados de nosotros mismos, estamos tan, pero tan, tan, tan distraídos, tan entretenidos con la vida de los demás y con todo lo que pasa alrededor, que nos olvidamos de nosotros, ¿verdad? entonces eh, tenemos sentimientos incluso, ¿verdad?, que son muy comunes de, ¿cómo se dice?, de inferioridad en relación con nosotros mismos, o de superioridad, ¿verdad? Es como una parte del mundo tiene esos sentimientos y otra parte del mundo tiene los otros, que es lo mismo pero al revés, ¿verdad? <ríe> es exactamente lo mismo, es, es una, una conciencia falsa de nosotros mismos, ¿verdad? Eh, por un lado, o de sentirnos menos que los demás, o sentirnos más que los demás, Ahí hemos olvidado lo que somos, ¿verdad? Y precisamente para poder, digamos, meditar y crear esos pensamientos así positivos, de beneficio, etcétera, yo tengo que tener algo de conocimiento, acerca de mí. ¿Verdad? Entonces, ¿cómo qué, por ejemplo? Bueno, yo tengo que saber y entender que yo soy un ser espiritual, que soy un alma. Tengo que saber eso porque tengo que conocer cómo soy, cuáles son mis características, cuáles son mis cualidades originales, cómo funciono como un ser espiritual para poder poner en la práctica lo otro, ¿verdad? Tengo que conocerme. Y es muy interesante porque estaba, me estaban contando de un curso que alguien iba a tomar aquí de una persona, bueno, sobre cosas como... Era una mezcla de cosas increíbles, que no, no llegaba al punto, hablaba como de la glándula pineal, como la creadora de ¿verdad? Entonces, cuando yo tengo un una idea tan confusa de mí misma, tengo problemas, ¿verdad? Porque estoy pensando en una cosa material, la glándula pineal, claro que existe, ahí está. El, todas las glándulas son importantes, ¿verdad? Que todo esté alineado es importante, pero no es la glándula pineal la que piensa, es el alma, es el ser espiritual, el que piensa, el que decide, el que, ¿verdad? El que tiene la, la capacidad de actuar correctamente, ¿verdad? Entonces, por eso es que tenemos que entendernos, cómo somos y qué somos, cómo funcionamos, para poder ser capaces de entrar en contacto con nosotros mismos, con nuestras propias cualidades, con nuestro propio talento, con nuestras propias especialidades y poder dejar que salgan, ¿verdad? Entonces... Ese conocimiento es súper importante. Y también entender que meditar o crear pensamientos positivos o tener yoga es yoga es una conexión, es esa conexión conmigo, pero también con el Ser Supremo. Entonces yo también tengo que saber quién es Dios, qué es Dios, cómo es ¿Cuál es su papel? ¿Verdad? Entonces, porque si no sigo en lo mismo? ¿Verdad? La, la, la meditación y la conexión con el Ser Supremo me permite eh, ser una persona más enfocada, más eh, concentrada en, en mi propia meta, ¿verdad? Eh, yo puedo estar en contacto con los demás pero no es vivir la vida en contacto con los demás nada más verdad que ese alejamiento de mí misma es lo que me hace una persona triste o insegura o verá todo lo que había mencionado con esas respuestas hacia las diferentes situaciones porque por ejemplo eh, si yo estoy en conexión con el Ser Supremo, lo que recibo es la influencia de ese Ser Supremo, ¿verdad? Recibo una energía especial de amor, de paz, de lo que sea, que es lo que me permite a mí salir de mis propias limitaciones, ¿verdad? Salir de mis limitaciones implica ante una situación nueva yo voy a actuar diferente ¿verdad? no me voy a llenar de miedo lo que me paraliza o no me voy a llenar de ira que me paraliza no, ¿verdad? voy a tener otro tipo de respuesta eh, digamos que que hay, hay muchas cosas en relación con el ser interior que permiten que yo no tenga miedo, por ejemplo, ¿verdad?, bueno, los que han llevado el curso ya habrán visto, ¿verdad?, pero, digamos, si yo soy un ser espiritual, eh, puedo ir más allá de lo material, ¿verdad?, si soy una energía sutil, estoy en capacidad de ir mucho más allá de lo que el mundo material me ofrece, ¿Verdad? ¿Qué es lo que el mundo material me ofrece? ¿Verdad? Me ofrece cosas así muy de materiales, absolutamente, ¿verdad? ¿Cómo hacer dinero? ¿Cómo, no sé, tener una forma física así o así? O ¿Cómo adquirir ropa así o así? Etcétera, ¿verdad? Pero eso, eso no da felicidad. Eso da felicidad así como de este tamaño. Como de cinco minutos, ¿verdad? Que dura el ratito en que fui, lo adquirí y ya, hasta ahí. Luego voy a adquirir otra cosa porque se me acabó esa felicidad. Entonces, ¿verdad? Ahí va la persona adquiriendo cosas que le dan una felicidad muy temporal y muy pasajera, ¿verdad? No es verdadera, es es otra cosa, ¿verdad? la felicidad es, un, es una cualidad original del alma humana que está ahí, es, es decir, puede estar dormida, pero no es que no exista en mí, está dormida, eso es lo que la meditación me permite hacer salir, ¿verdad?, porque estoy confundida en cuanto a, a, a lo que es todo lo, de, todo lo material que yo puedo adquirir y la verdadera felicidad que es un estado interno. ¿Verdad? Yo puedo estar feliz sí, aún si no tengo nada, ¿verdad? pero no necesito lo material para ser feliz. Necesito estar en contacto conmigo y en contacto con el Ser Supremo. ¿Verdad? Entonces, yo puedo, a través de eso, ir creando mmm, como, o ir desarrollando valentía, por ejemplo. ¿Verdad? Como al irme conociendo más profundamente me doy cuenta de que yo tengo todo eso internamente, que simplemente lo voy a dejar salir, ¿verdad? Y así la práctica me va volviendo una persona con respuestas diferentes a las situaciones, eh, ¿verdad? Respuestas más pacíficas, por ejemplo... Más, más serenas, más inteligentes, más como eh, más precisas, respuestas más precisas, digamos, eh, en el momento preciso, la respuesta precisa, ¿verdad? No que hago las cosas y después digo, ay, es que eso no era, ¿verdad? No, ya para qué, ¿verdad? Ya pasó el tiempo. Entonces, el, el asunto de de las respuestas, lo, lo más terrible que tienen es que se, se ven, ¿verdad? Es que se ven. Se, yo me hago evidente, evidente frente a, a todos, ¿verdad? Con mis respuestas de cualquier tipo. Entonces, eso como que no... con eso yo no estoy transmitiendo nada positivo a los demás, no estoy contribuyendo ni con mi entorno, ni con los demás, estoy, estoy dando una contribución completamente eh, no positiva, ¿verdad? Si yo tengo miedo, ¿qué hacemos? ¿verdad? En una situación, si yo me lleno de miedo, ¿qué es lo que le estoy dando a los demás?, Seguridad, ¿no? ¿verdad? O si estoy enojada por algo, me enojo con una persona y ya a lo mejor ya hasta dije palabras que, que no eran como muy elevadas, ¿verdad? En cambio, el, el contacto conmigo, con mi propio ser, es el contacto con lo más elevado de mí, ¿verdad? Eso es muy importante. Yo, este, yo yo sé que ustedes están ahí, es que donde yo cambio ya no hay sonido, pero entonces, eh, y lo más elevado de mí, pues son las cualidades que yo tengo originales, ¿verdad? Que ustedes saben cuáles son, ¿no es cierto? cuáles son paz, felicidad, amor, pureza y sabiduría. Sí, la sabiduría es una es un asunto de la espiritualidad, ¿verdad? No es, no es, no tiene que ver con todo lo que yo sepa del mundo. Y de los estudios no es, es un asunto de cómo es mi respuesta a todas las diferentes situaciones. ¿Verdad? ¿Cómo, cómo es de manera que yo siempre voy a tener respuestas eh, de las cuales yo no me voy a arrepentir, por ejemplo? ¿Verdad? Eso es muy elevado, ¿verdad? Pero esa es la meta. Eso es lo que tenemos que hacer. Esa es Esa es la práctica. Que se tiene que desarrollar, ¿verdad? El, el verme yo misma con mis cualidades, tener la relación con el Ser Supremo, para que todo eso pueda ir irse manifestando en mis respuestas. Entonces es definitivamente una práctica. No puedo hacer otra cosa más que practicar. Y. Entonces, eh, ese, ese, ese, como hacer siempre lo mismo, siempre que pasa algo yo respondo igual, soy yo misma la que me estoy haciendo el daño, digamos, soy yo misma la que impido ser feliz, la que me impido ser feliz, yo misma, ¿verdad?, Claro que hemos estado señalando a los demás, siempre, ¿verdad? Es que yo hice tal cosa porque como tal me volvió a ver mal, entonces yo... Bueno, pero las influencias van a estar ahí siempre, siempre, siempre. Nunca van a dejar de estar, ¿verdad? Porque lo que está por ahí yo no lo puedo controlar. La respuesta de los demás yo no la puedo controlar, siempre va a estar ahí, que a mí no me guste, eso es diferente, la otra persona no tiene la culpa, soy yo, porque permito esa influencia sobre mí, ¿Verdad? en realidad lo que, de lo que se trata es que las cosas no me influyan, no permitir la influencia externa sobre mí, es decir, pueden pasar cosas, me pueden insultar, me pueden volver a ver con malos ojos, me pueden menospreciar, pero, si yo sé quién soy yo, si yo ya he descubierto lo que yo soy verdaderamente, eso no me afecta, ¿verdad? Pues sí, no. Claro, y las diferentes situaciones también que vivimos, nos hacen, es decir, si las vemos positivamente, nos hacen más fuertes también, ¿verdad? Nos hacen más maduros, nos hacen más, ¿verdad? Más muchas cosas, ¿no? ¿verdad? Esa debería ser el, el, el buen efecto sobre nosotros, de las situaciones, poder aprender de ellas, poder ser diferentes, y cada vez, incluso cuando hay enfermedades físicas, ¿verdad? Las personas, eh, cuando practican meditación y todo eso, responden diferente a sus propias enfermedades, aunque sean graves. Es más, aunque sepan que no hay salida, la respuesta es completamente diferente, ¿verdad? No es de miedo, de enojo, de no, no, no, es es completamente otra cosa, porque hay una práctica previa, ¿verdad? Que les permite permanecer en un estado más pacífico que otras, ¿verdad? No, eh, ¿cómo es que? No, no deprimirse, por ejemplo, ¿verdad? La depresión es una cosa como muy de moda. Eh, antier se quitó la vida a un amigo de mi hijo de como de 30 años, ¿verdad? Y, y estaban tan afectados, claro, pero era eh, tenía un problema de, de depresión, estaba medicado y algo le pasó al papá, y entonces, bueno, eh, es como, ¿verdad?, muy fuerte. Que, que la persona decida eso porque ya no pudo más con, con las cosas de la vida, ¿verdad? Y eso parece que es como una enfermedad muy común en este momento, la, la depresión, y bueno, hay que evitar caer en eso, ¿verdad? Cuando podemos tener una respuesta diferente, es decir, la vida siempre va a tener altibajos. Siempre, siempre, siempre. Siempre van a llegar a la vida de uno cosas que uno no esperaba y tampoco quería. Eso, eso no es, ¿verdad? Eso no va a cambiar. Por eso soy yo la que tengo que cambiar en relación con eso. ¿verdad? Y tener una vida mucho más, más como con mayor satisfacción vivir la vida, más contenta, porque además, si yo estoy contenta, ¿qué pasa con los demás? ¿verdad? Están por lo menos más contentos de estar cerca o, o se sienten mejor, digamos, para no decir que, que era tal el contentamiento mío que hice al mundo, así no, ¿verdad? Pero, pero de eso se trata también, de que yo pueda, que la gente que está cerca de mí pueda sentirse mejor, ¿verdad? No sentirse eh, mal con mi hostilidad y mi, mi fuerza de carácter y todo eso, sino que se sientan bien, ¿verdad? No tienen que decirlo, ni, ni alabar al otro, ni nada, pero pueden sentirse bien. ¿verdad? es decir no sentirse amenazados por lo menos ¿verdad? que una persona que está muy enojada aunque no diga nada se siente pero se siente muchísimo se siente cuando hay una mirada fuerte se siente cuando no sé cuando hay rechazo del otro ¿verdad? la persona lo siente inmediatamente. Es, pues si somos seres espirituales, muy refinados, ¿cómo no vamos a sentir todo eso? ¿Verdad? Sentimos cosas como, como pensamos en alguien cuando la persona, un minuto después llamó por teléfono, por ejemplo. Porque somos seres espirituales. No es que tengamos ahora superpoderes y que... Habrá gente que tenga, ¿verdad? Pero el alma solo puede llegar a esos estados como de, de comunicarse telepáticamente, por ejemplo. Solo en un estado de total pureza. No es el estado de la humanidad ahora, ¿verdad? Pero puede ser que alguien le quede guillo ahí y que tenga... Lo que pasa es que esos, esas cosas no son bien utilizadas, ¿verdad? Se utilizan... Lucra la gente con eso, ¿verdad? Y engaña también. Y se cree el cuento. Lo peor. <risa> ¿Verdad? Que ven cosas y que ven no sé qué. Bueno, todo eso. Pero entonces, <coughs> eh, el, el hecho de poder, digamos, el hecho de poder crear conscientemente, pensamientos de otra naturaleza eh, y, as, y volvernos más atentos a todo, tener más atención sobre nosotros mismos, eso es lo que hace que tengamos éxito. ¿Verdad? No es lo otro, lo otro no es éxito. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque... Hay un pero, ¿verdad?, en todas esas reacciones no positivas. El pero es que el ser humano, el, digamos, la, la naturaleza del ser humano, de la raza humana, es de bondad. Esa es la naturaleza. Esa es la naturaleza natural original del ser humano. Es el dar y recibir amor. Eso es lo natural y eso es lo original. Entonces, por eso es que lo otro nos hace completamente infelices, ¿verdad? Nos quita el bienestar, porque eso no es lo natural del ser humano. Lo aprendimos y muy bien aprendido, ¿verdad? Lo aprendimos, pero así, perfecto, porque cuando el alma olvidó que era un ser espiritual y entonces empezó a, a creer que era un cuerpo, ahí todo se transforma, es lo que llamamos aquí la conciencia del cuerpo. Todo se vuelve material y como además no es lo natural del alma, es totalmente negativo, es decir, el alma yo el alma soy un ser espiritual soy una energía espiritual que tiene un cuerpo pero cuando yo me olvidé de eso a lo largo del tiempo entonces yo creo que yo soy un cuerpo que tiene algo ahí que llaman espíritu no sé dónde, ¿verdad? entonces esa visión de mí me hace actuar en forma errada siempre. Lo que yo tengo que cambiar es la visión que yo tengo de mí. Solo cambiando esa visión, yo puedo cambiar mi visión del mundo y mi visión de los demás. Y si no, no puedo. ¿Verdad? Entonces, por eso es que es súper importante la práctica del silencio y el verse uno mismo es cambiar mi visión, mis respuestas a cualquier cosa, a las situaciones, a las relaciones con los demás, al pasado, al futuro, a lo que sea, van a depender de la visión que yo tenga de mí. Es absolutamente fundamental. Entonces, hay muchas cosas que, bueno, hoy me estaban leyendo todo el programa de ese curso que les mencioné, y que la glándula pineal, y entonces después hablaba de la ciencia, y que la ciencia, punto menos que la ciencia, era más importante que lo espiritual. Bueno, eran unos enredos rarísimos, yo por fin no entendí mucho del programa, pero es mucho de lo que ah bueno, y era, era larguísimo el programa, era una cosa así llena de cosas que me daban la impresión de que la persona había como, como cogido de aquí, de allá y de allá, después lo unió todo y es un, una mezcla. ahí. Pero es mucho de lo que a veces se oye en estos programas o, o cursos de coaching, ¿verdad?, que llaman, una mezcla de cosas que al final, ¿verdad?, este curso era un, un programa, el, el índice era algo así interminable y era dos días seis horas cada día. Y bueno, eh, había cosas que yo no entendía, el lenguaje, que me lo estaba leyendo una amiga. dije, ¿pero qué quiere decir eso? Era tal la redacción que lo que mostraba era la confusión de la persona creadora del programa, ¿verdad? Era tal, y yo decía, bueno, yo me ponía a pensar, y entonces los que llegan ahí que además era internacional y no sé qué, y después terminaron cancelándolo porque la persona que lo iba a ver se enfermó. Pero yo decía, bueno, mientras uno la persona entiende eso, ya se acabó el día, y entonces viene el día de mañana con el otro tema, donde estaban todos los antiguos de no sé qué, griegos, y, ahí, y mientras entiende eso otro, ya se acabó el día y ya terminó el curso, ya, tan tan y pagaron platal ¿verdad? como no sé cuánto porque era hotel y curso y no sé qué, ¿verdad? entonces entran y salen ¿verdad? sin, sin haber cambiado nada porque no entendieron nada además ¿verdad? ¿qué iban a entender? en una confusión así de, de todo ¿verdad? No, no era lógico nada de lo que decían era como, como copiado de, de libros entonces eh, eh, bueno, entonces yo debo cambiar todo eso y para eso necesitaba saber qué es yoga, quién es Dios para poder conectarme ¿verdad? no confundir a Dios con N, ¿verdad? Se dice que, que Krishna es Dios, que Cristo es Dios, que Mahoma es Dios, que Dios es omnipresente, ¿verdad? Muchas cosas que nos confunden y no nos dejan tener una conexión precisa, ¿verdad? Con el Ser Supremo. Entonces, al no tener una conexión precisa, yo no puedo, ¿verdad? si yo digo que Dios está en todo, entonces, ¿a dónde lo busco? ¿Verdad? si digo que está en todos, ¿qué nos pasó? Si éramos pedacitos de Dios, ¿por qué nos degradamos? O, ¿O qué es lo que buscamos? Si Dios está en todo, no tiene una personalidad propia. ¿Verdad? Entonces, hay muchas cosas que tenemos que entender y aprender para que no nos confundamos y no estemos pensando cosas que no nos ayudan a salir de la confusión. Entonces, eh, si yo no hago un cambio en mí, en mi, en, en, en mi ser interior, entonces mi percepción de las cosas del mundo sigue siendo errada, ¿sí? Por eso es que es muy importante también la práctica continua, no que hoy vinieron, hicieron el esfuerzo, llegaron aquí, meditaron, pero después se van y ya no hacen nada, porque entonces se pierde ese, ese esfuerzo, ¿verdad? Y, salud. y entonces yo vuelvo otra vez a mis hábitos viejos, cada vez, ¿verdad? Yo, yo tengo que, que mantener el esfuerzo constante y mantener ese, sobre todo, tener el deseo de meditar. No que yo diga, ay, no, qué pereza, hoy no, mejor mañana, bueno, no, tal vez, y llegó mañana, ay, no, ay, no, es que no, no, mejor, mejor mañana, ¿verdad? Debe haber un deseo de hacerlo. Una no, un deseo de, ¿verdad? Tengo ganas de sentarme en silencio, tengo ganas de estar conmigo, de, de ir hacia adentro de mí, de tener un segundo de, de realización, ¿verdad? O sea, ¿qué es realización? Pues simplemente yo creo un pensamiento consciente, lo sostengo, y si logro sostenerlo, digamos, yo soy un ser de paz, pero si en, al siguiente segundo yo estoy pensando en, lo, en, el, en el mensaje que me mandaron, que me dio una risa, ¿verdad? Ya está, ¿verdad? Pero eso es lo que normalmente pasa, ese es, ese es el estado del alma actual, ¿verdad? ¿Verdad? Bueno, ya me voy a sentar. Yo soy un ser de paz. Uy, pero sí, claro. Uy, qué frío que está haciendo, ¿verdad? Ah. Y, y ya, no duró nada, ¿verdad? Yo tengo que sostener el pensamiento positivo que, que voy creando. Cuando yo lo sostengo, mi intelecto me permite una experiencia. Es la experiencia lo que vale. En ese momento que yo de pronto, uy, como que sentí, así como un segundo, menos, digamos, menos. Tuve una experiencia como de silencio absoluto, absoluto. No había nada más que silencio y paz por un segundo. Esa experiencia es ya es una experiencia, aunque dure una fracción de segundo. Esa experiencia queda grabada en mí. Esa experiencia me permite en otra ocasión volver, me permite, no, me ayuda. Me ayuda a volver a crear otra experiencia. Porque ya yo sé que yo sí soy así. ¿Me eso es lo importante de las experiencias de meditación. No de repetir cosas y, y volver a ¿verdad? repetir y repetir. No, es lograr sostener pensamientos positivos que permitan que haya una experiencia. Entonces, que yo diga, uy sí, qué bien. Eso queda grabado. Y eso es lo que, me, lo que va creando en mí, digamos, esa fe de que sí soy eso. ¿Verdad? Claro, ¿cómo no voy a hacer eso? Si los seres humanos somos así, solo que se nos olvidó, ¿verdad? Entonces, por eso digo que no es la, la convicción, convicción, dijiste, no, sino el deseo de disfrutar del silencio, de disfrutar de ir hacia adentro de mí, como, bueno, como levantarse muy temprano, por lo menos unos 20 minutos antes de lo normal y sentarse en silencio y como ir hacia adentro de uno y poder, es una práctica, yo no digo que el primer día lo vayan a lograr y que ya, pero, Poder hacerlo siempre va despertando en mí como ese deseo, ay, sí, de ir al silencio. No solo que cuando vengan aquí estén en silencio, no. ¿Verdad? En, en la casa, en, hasta en el trabajo, nadie se da cuenta que yo estoy en silencio. Hacerlo un hábito, ser disciplinado, nada más. Exacto. Que que, en darle, ve que, para, voy a hacer dieta, voy a bien, con una dona Dieta. lo mismo pasa con la meditación y cualquier éxito que con los seres humanos querramos lograr en esta vida la gente que ha tenido como la escol ha tenido que levantarse a las 4 de la mañana en piscina de agua fría y hacerlo por años lo que, pasa es que todo lo que vemos en, con la varita mágica sí. hacer un hábito y ser disciplinado nos lleva al éxito claro pero entonces pues hay que ir gradualmente, ¿verdad? Y, y también entender que, que se requiere paciencia con uno mismo, que se requiere como verse con amor, ¿verdad? Como, ¿verdad? como quererse y poder entender que sí es posible, pero que yo necesito esa paciencia, ¿verdad? Como... Como que yo me siente en la mañana y diga, no, no puedo hacer eso tan medio, ¿verdad? No, no, no pude hoy, pero lo voy a volver a intentar, porque o, o no es como bonito ser diferente. ¿Ah? No es bonito ser diferente, ser más tranquilo, ser más alegre, ser más natural, ser más... Sin... ¿no es bonito? claro ¿verdad? o sea en la medida en que uno vaya domando su propio carácter se va sintiendo mejor es que lo que pasa es que estamos acostumbrados a ver en nosotros mismos unas respuestas horribles y nos parece que eso es lo de sí, así, así somos ¿verdad? como pensar por ejemplo Ah, es que los seres humanos desde, desde el inicio son violentos, por ejemplo. Eso es normal. A ver, eso es normal oírlo. Eso piensa la gente. El ser humano es violento por naturaleza. Entonces, ¿para qué redimirse? ¿Verdad? ¿Para qué pensar en otra cosa? Si yo, si yo pienso que el ser humano ha sido siempre violento, entonces no hay nada que hacer. Pero no es así. ¿Verdad? No es así. El alma humana se degradó, pero su estado original no es ese. ¿Cuál es el estado original entonces? De paz, amor, verdad Dulzura, pureza, sabiduría, eso es lo original. Entonces, por eso es preciso, es que somos como un poco contradictorios, ¿verdad? Buscamos cosas que nos den felicidad, ¿verdad? Y el curso de la pineal y todo eso. Entonces, ¿por qué buscamos eso? Porque queremos algo que nos, que nos dé felicidad. Pero entonces, a la vez pensamos que no, que el ser humano siempre fue así. Y entonces, ¿verdad? nosotros anulamos el otro deseo de ser felices. ¿verdad? Entonces, por eso es que es tan importante la meditación, porque es un autoconocimiento. Ese autoconocimiento que va a ser gradual me va a empezar a mostrar a mí mi propia belleza interior no va a ser en una semana ¿verdad? necesitamos toda esta vida para poder llegar a todo lo que podamos verdad llegar a alcanzar nuestro estado más elevado pero cuando vamos viendo cambios eso eh, eso nos, nos da fuerza, nos, nos hace hacer otro esfuerzo, ¿verdad? Pero lo que más necesitamos es paciencia con nosotros mismos. Paciencia para poder volverlo a hacer y volverlo a hacer y volverlo a hacer hasta que yo tenga experiencias. Y precisamente cuando uno empieza a meditar al inicio es como cuando tiene más experiencias muy especiales. Cuando hay esas experiencias así muy especiales, ahí está viendo una ayuda del Ser Supremo. ¿Verdad? Después, con el tiempo, cuando uno va teniendo más práctica, las ayudas esas no se dan tanto, pero al inicio sí es como... Es como que cuando yo doy un paso de valentía, Dios me empuja 100 en, ¿Verdad? Entonces, es muy, es muy especial eso. Que al principio uno tenga así experiencias así, aunque duren cualquier cosa. Pero son experiencias que no se olvidan. ¿Verdad? Son, son actos, digamos, de... Eh, de honestidad con uno mismo también, de amor hacia uno mismo y, y así uno puede después dar otras respuestas a las situaciones, a las cosas de la vida, a los altibajos, a las enfermedades, a lo, al, al pasado que ni existe verdad y al futuro que tampoco existe, solo el presente. Entonces podemos este, vivir el presente en una, en una forma mejor, más, más digna, ¿verdad? Porque si ustedes se ponen a, a imaginarse cómo son ustedes cuando están enojados, por ejemplo, cómo es la cara, cómo son los gestos, Cómo es la mirada de fuego, ¿verdad? Que todo lo quema cuando hay ira. Así como... ¿Verdad? Si se ponen a imaginarse eso, honestamente, nadie, nadie sabe qué se están imaginando. Es, es solo yo con yo, ¿verdad? Nadie sabe qué estoy pensando. O si me pongo a imaginarme yo, ¿cómo será que me veo cuando, cuando estoy resentida? Qué horrible, ¿Verdad? Por ejemplo, cuando la gente se aísla, ¿verdad?, en un grupo y, no, me voy a sentar ahí, ¿verdad?, y todos están allá. Eso, eso estétrico, ¿verdad? es tétrico, que, ¿verdad?, es que hemos hecho cosas y no nos vemos, y nadie nos tomó la foto en ese momento, por dicha, ¿verdad? Pero aislarse, imagínense lo que es aislarse. Es un hijo de la ira. Qué terrible, ¿verdad? Porque la ira es ¿verdad? Un, un vicio, pero después tiene un montón de manifestaciones, así como menos, ¿verdad? De muchas formas. Bueno, por si acaso, aislarse es una de esas. La persona está enojada. Hay resentimiento. Eso es un hijito de la ira también. Qué terrible, ¿verdad? O, o imagínense cómo serán cuando tienen mucho miedo. Como Nada más es para crear honor. Nadie se va a dar cuenta en qué están pensando. Así que no hay que tener temor. Hay que tratar de imaginarse cómo seré yo cuando estoy muerta de miedo por nada cómo será la cara, ¿verdad? Entonces, cuando uno ve esas cosas, entonces quiere hacer un esfuerzo por cambiarlas, ¿verdad? Ya no quiero más esa cara de enojo, ya no quiero más. Se lo pueden entregar a Dios y decirle, mira, te entrego esa cara de monstruo apocalíptico no la quiero más para mí, ya, ya terminé con eso, ahora voy, ¿verdad? para eso voy hacia adentro de mí, para ponerme en contacto con mis cualidades originales, ¿verdad? Este, yo incluso he usado cosas más físicas todavía, en algún momento en que he tenido algún sentimiento que no es digno, ¿Verdad? Entonces me veo en el espejo y me ¿con esa cara? ¿Vas a salir? Entonces me da risa. ¿Verdad? Pero es como, es que, ¿verdad? Domar esto no es fácil. ¿Verdad? Yo, yo me hablo mucho y me digo cosas. ¿Verdad? Por ejemplo, voy a inventar cosas que me decía hace un tiempo. Para los miedos esos que uno que uno crea, inventa y los hace grandes y todo y los alimenta y les da cosas nutritivas eh, entonces, tengo que ir a tal lugar pero claro, a esta hora el parqueo está repleto todo eso es mi mente, ¿verdad? entonces, claro, voy a llegar, el parqueo está repleto entonces yo, de mejor no voy y de pronto ¿Cómo que no vas? Vas a ir, ¿entendiste? Vas a ir, vas a entrar al parqueo. Si está lleno, te salís, Pero vas a ir. Ok, entonces voy. Pero solo así, porque es una cosa que no tiene razón de ser. ¿Verdad? O sea, eh, estaba pensando un día de estos que fui al banco, el, es qué? hoy es el que, hoy es lunes, el viernes, que era un día de pago y día de no sé qué y todo eso. Entonces yo tenía que ir al banco, sí o sí. Entonces, otra vez, ¿verdad? Ay, no, vas a llegar al banco. Y digo, Seguro se va a rebalsar así de gente por todas partes, porque hoy es tal y tal. No, mejor voy el lunes. Entonces, inmediatamente, no, el lunes no, vas a ir ya, ¿entendiste? Vas a ir ya, si está lleno y muy lleno te devolves, pero vas directo, no vas a pasar a la casa tampoco porque me quedaba cerca, vas ya. Y llegué y no había nadie, <risa> rarísimo, ¿verdad? Porque era día de pago y... Como tres personas aquí, dos por allá, bueno, todo rapidísimo, ¿verdad? Pero es, esas son las cosas, que, pero uno tiene como que estar consciente de cómo está pensando. Porque si no, de lo más fácil es decir, ay no qué pereza, me voy a para la casa, tengo voy a ir a hacer al banco. Y se lo pierde uno, ¿verdad? Entonces. El grueso de la gente pensó, ¿eh? ¿eh? Pues yo, pues no sé, yo le pregunté al empleado, que le dije, qué raro, porque no está lleno si era día de pago y era, que era el día de la amistad y no sé qué? me dice, yo no sé. Alguien dijo eso también, que seguro se habían ido a, a comprar cosas para la fiesta y el banco, ¿verdad? Ahí. Esperándome a mí. Usted ya no nada, ya el miedo a <risa> nada. Solo los tsunamis. Tsunami? <risa> no, lo que pasa es que no es eso, ¿verdad? Sino que por un lado hay muchas cosas que entiendo, que antes no entendía. Por otro lado, he descubierto muchas cosas positivas en mí, ¿verdad? He descubierto... Mis especialidades, mis talentos, mis capacidades, muchas cosas que, que antes no veía porque yo solo veía a los demás como la mayoría, ¿verdad? Entonces, y por otro lado, este, simplemente me observo mucho, muchísimo, me observo siempre, eso he aprendido a observar cómo estoy pensando, ¿verdad? Con, eh, ¿qué estoy pensando? ¿Por qué, ¿por qué me siento como me siento? Digamos? bueno, yo no soy depresiva nada, nunca he sido eso es una ventaja ¿verdad? Eh, nunca vi depresión en mi casa mi mamá no era depresiva, mi papá tampoco ni mis hermanas entonces eso es algo ventajoso, digamos pero pero miedos eh, simplemente enfrento mejor las cosas, cuando hay miedo digamos, si yo tengo miedo razono y me pregunto por qué, qué es lo que pasa, ¿verdad? y descubro cosas de mi carácter que hay que corregir, digamos con las cucarachas no hemos todavía llegado a algo muy positivo <risa> pero con otros bichos bueno a los bichos no les tengo miedo excepto a eso pero pero también pienso verdad y, y me digo y, o sea tengo por ejemplo la meta de llegar a ser sin miedo totalmente de todo pero hay que tener conocimiento un poquito del alma, de Dios, de cuál es el método, de, de todo, ¿verdad? De cómo es el tiempo, de muchas cosas para que uno pueda ir superando los miedos. Todos tenemos uno que otro por ahí, ¿verdad? Lo que pasa es que también hay otro miedo, el miedo a enfrentar los miedos, ¿verdad? Pero ¿y si nadie se está dando cuenta o sea, verán, no es que yo lo estoy bueno, yo les cuento a ustedes eso, pero en general, si yo me estoy dando cuenta de que yo tengo algún miedo, yo, nadie se está dando cuenta ¿cómo? lo que quiero decir es que si yo estoy trabajando conmigo en, así, en una forma íntima nadie se está dando cuenta, solo yo entonces no tiene por qué haber temor a que se den cuenta o o vergüenza, no, si estoy trabajando conmigo pero también es bueno decirlo, tiene... ah bueno, sí, también otra cosa, otra sí, sí, sí, también bueno. bueno, a veces sí. <risas> depende, depende, a lo mejor le enseña uno nuevo <risas> exacto no, no, pero bueno, esos son así ejemplillos, ¿verdad? Pero hay muchos miedos a no ser reconocido, a que no, ¿verdad? A no ser aceptado, a que no sea, ¿verdad? Algo leí yo que decía, de sí, pero en tal lugar la gente hablando como de la discriminación es, en tal lugar todos son blancos, pero no tienen plata. Entonces ¿Verdad? Como diciendo, no es el color de la piel, ¿verdad? No, no es que uno tenga que discriminar a otro por el color de la piel, ¿verdad? Porque hay muchos blancos sin plata, ¿verdad? No solo los morenos no tienen plata, ¿entienden? Es es como, como eso, ¿verdad? La gente ve cosas así, discrimina por el color de la piel, por por el, la cantidad de dinero que tiene, ¿y qué? Se mueren y no se llevan nada. bueno, hay que dejarlo salir, pero pero digo, se combate por medio de la meditación, ¿verdad? La tristeza, sobre todo. ¿Verdad? Podemos... Un resultado de la meditación es que sale la dicha interior. ¿Verdad? Estoy contenta porque sí. Porque es un estado interior del alma. No tiene que ver con lo que lo que esté pasando, es un estado, como la paz, ¿verdad?, entonces, eh, simplemente se va creando, ¿verdad?, y además también, reírse de uno mismo de vez en cuando, es bueno, nadie se da cuenta tampoco, o si, sí, ¿verdad?, nadie se da cuenta, no, no, no, es que yo hablo de la, la conexión íntima de uno con uno mismo. ¿Verdad? De está bien que uno se ría. No, no burlarse mal, digo, reírse con el buen humor. ¿Verdad? El, ustedes saben que el humor, el humor es una virtud divina. No estoy hablando de lo chabacano y lo vulgar y no. El humor, ¿verdad? El ponerle humor a las cosas y reírse es una virtud divina. Así que... También hay que cambiar el tipo de humor, ¿verdad? Porque si no, no es virtud, es todo lo contrario. Entonces, meditamos. Un momento. <coughs> mi atención hacia adentro de mí, es así que entro en conexión con la parte más elevada de mí. Es cuando me silencio y aparto mi atención del entorno, que puedo concentrarme y enfocarme en ese ser espiritual que soy el silencio es una cualidad original mía que no es solo eliminar las palabras es el sentimiento de bienestar de tener esa conexión con mi propio ser es permitirme una experiencia de paz. De serenidad. Es conectarme con el alma suprema. El océano de amor. El océano de paz. Y dejar que esa energía de pureza absoluta del Ser Supremo llegue a mí y me haga un ser más seguro, más sereno más pacífico más amoroso y me visualizo así como un ser lleno de amor Y así tengo ese sentimiento de que sí, soy eso, un ser de paz, un ser de amor. de este lugar, pero recordando siempre, quién soy, qué soy, cómo soy, a quién le pertenezco, ¿Qué que es